Abre la boca <risa> Tende a flotar como un barco lo harás. ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! ¡Hey! ¡Nada, nada! No debes respirar. Agua, cuando subas podrás. Mira, puedo hacer burbujas. <risa> <risa> <risa> <risa> mueve, mueve la.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 Haremos tarea, mami, dinos que sí.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 Negro, verde, blanco, rosado, rojo, morado,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 ¿Te ayudó? Eso en la frente. ¿Eso te ayudó? Sí, papá. Estoy medio. te ayudó Estoy mejor, gracias mamá. <risa> <risa> A revisarlos. Bu bu ahora no lloran.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 Son lo que hacen es mu mu mu viejo Mac.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 Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis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 Esa eres tú, solo di ojos, los más hermosos, la favorita eres tú, muy especial esa eres tú, solo di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 Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Seguridad en el camino, sujeta la mano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 Si sí, si sí, deja de esconderse a tomar el té. que encuentra tarta y bollos. que encuentra tarta y bollos. que encuentra tarta y bollos a tomar el té.